Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un saludo súper tremendo ahí donde me estáis viendo escuchando. Espero que estéis genial, gozando de mucha salud y mucha alegría con vuestras familias. Mirad, hoy os voy a contar uno de mis métodos personales de cómo encontrar ofertas trending para CPA completamente gratis. Ojo, porque este va a ser un video técnico. No es un video de un método rápido de cómo hacer cosas, sino que es un video muy técnico con una forma de encontrar ofertas muy particular, mía, para CPA, que son trending, pero, insisto, va a ser un video técnico particular. Pon atención y no te pierdas mucho porque va a ser muy, muy técnico y no va a tener tantos ejemplos como suelo poner habitualmente, ¿vale? Pero a mí me ha servido para encontrar ofertas que son nuevas,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 ofertas de CPA Trending completamente gratis. Para ello, yo tengo un sistema muy sencillo que es leer los periódicos, leer eh, la prensa diaria para ver qué hay de nuevo en el mundo y cómo puedo sacar ofertas desde ahí. Mira, por ejemplo, te voy a poner unas que son en inglés, pero tú puedes trasladarlo al español. Vamos a ello. Este es el sitio de Nueva York Times. Esta es una noticia que salió hace dos días, el día 13 de mayo del 2020, y nos dice que los americanos siguen dándole clic a comprar en las tiendas de shopping online. Esto para mí es importante porque si están comprando, yo quiero saber qué están comprando y dónde lo están comprando. Y de esta manera yo poner mis ofertas SPA para ellos. Mira, aquí dice que vienen las ventas online, que son todas estas, lo, lo que están gastando los consumidores y lo que hay en ventas en las tiendas. ¿vale? Si yo sigo mirando esto hacia abajo, mira lo que ha pasado. Las categorías de e-commerce que están funcionando. Electronics, online grocers, ojo con esta, eh restaurantes ha bajado, ha bajado y ha bajado. Han subido los electrónicos y las online grocers. Yo me voy a centrar en online grocers porque electrónicos es tipo... Eh, más tiendas eh, Shopify, AliExpress, Alibaba, Amazon, ese tipo de cosas que yo no hago. Pero online grocers a mí me llama la atención. Y voy a seguir mirando esta nota. Dice que en Grocery Delivery, eres Instacart. Que Instacart es el que está ganando ahora mismo en... En Inline Groceries. Mira, Instacart. Amazon. Target. Walmart. Fish Direct. Fresh Direct. Y Prepod. Quiere decir que con diferencia. Esta tienda. Es la que se está llevando todo. Y vienen las. Las ventas relativas. Walmart. Target. Prepod. Instacart. Que ha crecido un montón. Fíjate lo que ha crecido. Fresh Direct. Amazon. Y sigue. A ver. Walmart sigue siendo el mayor. Tú puedes promocionar Walmart o tarjetas de Walmart, en fin, ahí ya viene cómo empieza tu cabeza a dar vueltas para ver cómo puedes trabajar con el CPA. Hasta aquí yo veo que Instacart está subiendo un montón y que Walmart también. Entonces aquí yo ya digo, ay, voy a promocionar tarjetas de regalo de Walmart. Puede ser una buena idea, pero no me he quedado ahí porque esto tiene muchísima competencia. Sin embargo, Instacart parece que no tenga tanta competencia. Voy a seguir viendo por aquí ¿no? el comercio, viene Target, Walmart, Amazon, pero sin embargo, Instacart es el que está muy por encima de todos ellos. Ya sé que Instacart está por encima de todos ellos. Y luego vienen las compañías que entregan comida y el cash indoor. Viene HelloFresh, Blue bla bla bla bla bla. Pero a mí me interesa Instacart. Porque estas ya son empresas que si, sí, mira, viene Uber Eats, que también puedes hacer ofertas de Uber Eats, HelloFresh, Group Hub, Postmates, Blue, todas estas son tiendas susceptibles de que tú hagas CPA y lo que tienes que hacer es buscar si existe este tipo de cosas en CPA pero yo no me quedo ahí, pues aquí hay más cosas que tú puedes seguir, ahora mismo me voy a parar en Instacart porque es la, la que me ha interesado de momento pero bueno, tú puedes ver más cosas y de Instacart yo no sé lo que están haciendo entonces me voy a espiar a Instacart y me voy a Facebook y en Facebook yo busco algo que se llama la página de Instacart y dentro de Instacart, ves que es esta, yo voy a buscar la transparencia de la página y le voy a dar dar más y aquí viene los historiales de la página pero también viene as from this page y me voy a la librería Ads Library. En Ads Library te va a decir Exactamente lo que está haciendo Instacart con los anuncios. Mira, Instacart tiene 315 mil seguidores. Food Devil Service. Están entregando comida, ¿vale? Y voy a, Aquí dice que para España no hay. Yo voy a escoger todas las plataformas. Todas las... Bueno, los últimos 30 días, por ejemplo. Y le voy a poner... Lo está llamando. Y le voy a poner en todos los países. Y ya nos está cargando. Mira cómo está haciendo las... Los anuncios están anunciándose en todo tipo de sitios. Facebook, Instagram, Avias Network, Messenger. En todas partes está, se está anunciando. Mira, Costco. Delivery bar, Instacart. Te lo entrega a través de Instacart. Eh, Grossi Delivery for your neighborhood stores. De cualquiera de tus tiendas de barrio, ellos te lo van a enviar. ¿Qué más? Este, mira qué bonitos que son. Más, otro, otro. Kroger, Costco, Mm, más cositas Bring the bar home te está poniendo todo lo que está haciendo y tú simplemente puedes copiar los anuncios para hacer dinerito con el cpa ya tengo una tendencia mundial que es esta que me encontré leyendo de nueva york times Cómo hacen clics la gente de Estados Unidos y veo que Online Grocery está creciendo una barbaridad. Y dentro de Online Grocery veo que Instacart se está comiendo todo el mercado. Se lo está comiendo del todo. Y ya sé que Instacart está haciendo anuncios por todas partes. Si él está haciendo anuncios por todas partes, mira, Tankery Delivery. Mm, ¡Qué rico! Si está haciendo anuncios por todas partes, quiere decir que hay una oportunidad de generar ingresos aquí. ¿Qué hago? Yo específicamente me he ido a Max Bounty a buscar Instacart. E Instacart existe. Instacart Shoppers. Y me está pagando 20 dólares por cada lead. Es una oferta nueva. No tiene PC. Es decir, no la está corriendo nadie ahora mismo. Y yo aquí tengo una oportunidad. Tengo una oportunidad si, si utilizo tráfico display, tráfico nativo o bien tráfico mobile. El native es un poco caro para mi gusto. Y voy a trabajar con display. ¿Qué es display? Google AdWords. Google AdWords para hacer una campaña para Instacart Shoppers en Estados Unidos. Que ahora mismo no tiene a nadie de competencia. Porque es una oferta nueva. Porque evidentemente es una tendencia. Y me va a pagar 20 dólares por cada lead. Yo ya me iría a AdWords y a hacer mi campaña o cualquier otro tipo de red display. Te he dicho AdWords porque está más grande, pero hay un montón de redes display que te pueden ayudar a hacer ofertas. Esa es una parte. Y luego, como ya sé que el comercio electrónico está teniendo mucho repunte, no me voy a quedar ahí. Yo he pensado en todas las tiendas que quieren ahora mismo hacer comercio electrónico. ¿Qué necesitan esas tiendas? ¿Una plataforma? ¿Qué plataforma? Pues la más famosa Shopify. Todo el mundo conoce Shopify. Y voy a ver Shopify, ya sabemos que tiene su propio programa de afiliados. Y voy a buscar aquí Shopify. Insisto que no va a estar porque tiene su propio programa de afiliados. No existe. Pero me aparece Big Commerce Online Store. Para Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Me da 80% por cada venta, el de 0.14 y ha habido ventas. Me deja de anunciarme en contextual, en display, en search, en Facebook, bueno, en social, en nativo y en ads. Yo puedo promover esta oferta de CPA para todos aquellos que están buscando Shopify específicamente o que están buscando WooCommerce y si están trabajando en WordPress y ganar menos dineritos por cada venta que yo haga es 80% de la venta está muy bien no tengo la competencia de shopify y no tengo que ser afiliada de shopify ¿vale? yo aquí ya la puedo hacer aquí Están las, las landing page por defecto yo veo que son bonitas la cierro hay más tres meses gratis contra el mes que tiene shopify <ríe> que es muy bueno mi commerce call business pues ahí está, está bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Es bonita. Esta la puedo promover. La puedo promover como me deja con social, con tráfico social. ¿Mm? Aquí lo tenemos. Puedo hacer una campaña en Facebook. Y como es una campaña White Hat, es blanca, no me va a poner problemas para hacer anuncios para este tipo de ofertas. ¿Cómo lo puedo reafirmar? Pues mira, TechCrunch, uno este de los sitios que yo busco cuando quiero... Tener ángulos diferentes. Y aquí me dice e-commerce boom durante pandemic. Y viene Shopify Accelerate. Si yo le doy clic aquí en TechCrunch, me pone que Shopify está acelerando. Mira lo que está trabajando Shopify. TechCrunch no es CPA, pero mira lo que ha pasado con Shopify. Mira cómo ha crecido. Quiere decir que está creciendo un montón. Yo puedo promover Shopify. Me puedo ir a, a la página web de Shopify y hacerme afiliada y pagan un montón ¿eh? no, me, no me acuerdo muy bien voy a ponerlo aquí ahora mismo Shopify Affiliates. y creo que están pagando 120 o algo así, una borrada de, de dinero eh, no me acuerdo cuánto están pagando puedes meterte al Shopify Health Center afiliados cuánto puedes el, acercar el programa estrategias, las guidelines puedes aplicar Insisto, no recuerdo lo, lo que paga. Aquí está, aquí está. $2,000 por cada Shopify plus referral. 58 por cada usuario que signe por un plan de pago. No está mal, ¿eh? Paga bastante bien. Yo me acuerdo que pagaba bastante bien. Y puedes empezar a vender o a ofrecer las tiendas de Shopify como un programa de CPA. Está muy bien pagado. Y ahora mismo hay un boom. Según esto nos están diciendo... Como yo vi esta noticia y vi esto, me fui a buscar a Google, el Shopify Stock Price. Es que soy muy curiosa y <ríe> así miro cosas. Y en el Shopify Stock Price, voy a ponerlo de seis meses, mira el repunte que está teniendo. Una barbaridad, una burrada. La gente está confiando en Shopify para hacer sus negocios. Insisto, no solamente te quedes ahí porque tienes más ofertas como esta de big commerce y puedes hacer en la competencia Shopify la gente está buscando Shopify pero tú puedes hacer un artículo y luego ese artículo promocionarlo donde pongas Shopify versus voy a irme nuevamente a Google y voy a poner Shopify versus y en Shopify versus te pone WooCommerce, Wix, Prestashop, Wordpress, Squarespace, Etsy, Magento voy a dar un espacio y tú haces un articulito y ya pones ahí el enlace a Shopify, para que se haga una tienda en Shopify. O pones un enlace de afiliado para Shopify y otro para WooCommerce. O uno para Shopify y otro para Wix, PrestaShop, para WordPress, para lo que tú quieras. Aquí es simplemente pensar, abrir tu mente un poco más y ver cómo puedes aprovechar las tendencias, no solamente temporales, porque por ejemplo el COVID es temporal. Si tú te pones a vender mascarillas, en cuanto se acabe el, el, la pandemia, pues se acabó tu negocio. Pero si buscas Shopify, esto va a seguir. Si buscas, por ejemplo, lo que te he dicho, lo que te he comentado antes de Instacart, Instacart va a seguir. Instacart no va a dejar que le coman el mercado ahora que está trabajando con el la entrega de, de comidas a domicilio, sobre todo porque esto ya no va a ser una tendencia temporal. Estamos aprendiendo un nuevo, una nueva forma de comportarnos, una nueva forma de consumir y entre ellas está esta y todo lo que venga alrededor va a funcionar. De momento lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Espero que haya podido abrirte un poco más la mente de cómo encontrar ángulos para ofertar CPA y generar ingresos donde nadie lo está haciendo aún. Esto que yo te he mostrado en New York Times, en TechCrunch, también puedes extrapolarlo a tus diarios locales, a México, a Colombia, a donde tú quieras. Fíjate en las tendencias. Vete a las noticias de negocios, de tecnología, olvídate de la política porque no te va a dar nada bueno, olvídate de los deportes porque no te van a dar nada bueno de momento, todo está cambiando, estamos evolucionando nuestra forma de comportarnos como consumidores y nosotros como marketer CPA tenemos que avanzar en esa tendencia. Se despide Betty Romerito, espero que te haya gustado, que lo apliques, ponlo en práctica, es una forma nueva de, de abrir ángulos para que tú puedas vender ofertas CPA y tener Primicias de mercado, primicias de tendencia donde nadie más lo está haciendo. Te invito a que te suscribas a mi canal. Te invito a que invites a tu gente que le pueda ser útil ver estos videos. Para que vean que hay más formas de generar ingresos que las más sencillas, que las que vemos actualmente en todas partes. Te mío un saludo muy grande, marketer. Muchísimas gracias por verme. Espero que te haya servido. Recuerda que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!